Buenas noches, muchas gracias por tu tiempo. Una vez más comienza el programa más misterioso de la TV del TikTok, el canalcito de Cristian. Me ha llegado un mensaje, bueno, eh, ¿qué nos quisieron decir los antiguos cuando nos dejaron este tipo de esculturas mostrándonos el cuerpo de una mujer que tiene... En los pies, garras de águila y tiene un par de alas atrás y en las manos carga un par de dispositivos. A los costados vemos dos animalitos sobre los que ella está parada eh, y más al costado vemos a dos búhos. Bueno, todo esto tiene una interpretación dentro de la mecánica cuántica. Estamos viendo a una diosa que significa la línea media que divide el espacio del tiempo, el espectro eléctrico del espectro magnético donde el momento angular no es ni centrífugo ni centrípeto, ni para la derecha ni para la izquierda. En ese momento donde las cosas se alinean perpendicularmente es donde se detiene el tiempo-espacio y es ahí donde aparece esta diosa con sus dos artefactos tecnológicos que son los que a ella le permiten sostener, por así decir, el cielo con una mano y el infierno con la otra. O sea, estos dos dispositivos permiten la apertura del dominio magnético del muro de Bloch. De esa manera es que tenemos antigravedad, por eso tiene dos alas. Las garras del águila eh, ...significan un tipo de fuerza magnética abductora... ...o sea, cuando hablamos de abducción... ...podemos hablar que es la fuerza que un ovni tiene en la parte de abajo... ...los ovnis abducen... ...bueno, esta, este tipo de tecnología que nos está mostrando en esta, en esta cultura... ...es precisamente un ovni... ...el ovni, al igual que esta diosa... ...abre el dominio magnético del muro de Bloch. Por lo tanto, podemos obtener el mismo fenómeno de alas, de algo que vuela. Las garras magnéticas en, eh, las, en los pies abducen, tienen las fuer la fuerza de dos animales grandes y son vigías como los búhos. La energía es femenina, por lo que podemos ver, y describe un principio de simetría para romper el volumen y convertir la energía en plasma. Te mando un abrazo.